Hola, buenos días. Eh, estoy aquí. Mi nombre es Almira Pavón. Eh, estoy aquí para decirle que, que todos los que quieran solucionar sus problemas migratorios puedan confiárselo al Dr. Soto. Yo fui a tres abogados, no me dieron soluciones eh, y vine con el Dr. Soto y finalmente tuve solución con él. Y estoy agradecida sobre eso con él, porque él solucionó mi problema migratorio. Gracias a Dios, a él y a, y a su personal de oficina, re soy residente. Y yo quisiera decirle que que donde él no, no encuentre solución, por favor, vengan con él y busquen soluciones migratorias, que sí es verdad que él abre soluciones y pueden resolver su caso de migración. Estoy agradecida mucho con él porque él me, me dio la oportunidad de ser residente y darme soluciones donde yo no encontraba eh, y no lo puedo creer que soy residente. Estoy tan emocionada eh, porque finalmente soy residente de Estados Unidos. Gracias a todos, que Dios me los bendiga y al doctor Soto también y a su personal. Muchas gracias.